Ya son siete los decesos en la Argentina desde la detección del primer caso de contagio del COVID-19, hace poco más de 20 días. Hasta la fecha, en la ciudad de Buenos Aires, fueron confirmados 135 casos y hay hospitalizados por la enfermedad 174 personas. Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud. Ayer se confirmaron menos casos. ¿Eso significa que estamos mejor o que está resuelto? No. Eh, durante este periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, los casos que aparezcan son los que se infectaron entre 7 y 21 días atrás y lo que estamos buscando ahora es minimizar la posibilidad de tener nuevas infecciones y que las personas que inicien síntomas porque contrajeron tuvieron contacto con el virus eh, días atrás, minimizar la transmisión. Eso es muy importante, eso es lo que buscamos para aplanar la curva, eso es lo que buscamos para minimizar nuevas infecciones y minimizar la transmisión. Economía Popular El Gobierno Nacional dispuso un bono extraordinario de 10 mil pesos para los desempleados, las personas que trabajan de manera informal, los monotributistas de las categorías A y B, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. Claudio Moroni, Ministro de Trabajo lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, este es el universo. Ahora, lo que queremos hacer es definir ese universo a través de la familia, de modo tal de saber, si la familia tiene algún otro ingreso que permita la subsistencia, estamos trabajando con aquellas familias que no tengan ningún otro ingreso. El sistema va a ser, simplemente van a haber las normas que va a ir sacando ANSES y el Ministerio de Trabajo, va a haber una página en donde va a tener que inscribirse, muchos de ellos ya los datos ya los tiene ANSES, con lo cual lo más probable es que ANSES le diga, usted ya está escrito y complete dos o tres datos más, va a tener que poner si tiene cuenta bancaria va a tener que indicar su cuenta bancaria. Si no tiene cuenta bancaria, vamos a arbitrar otros medios para que pueda percibir sin problemas. La idea es establecer un plazo cómodo para que se escriban y a partir de esa fecha fijaremos la fecha de pago sociedad Las empresas prestadoras de electricidad, gas por redes, agua corriente, telefonía fija o móvil e internet y televisión por cable no podrán disponer el corte de sus servicios a los usuarios que se encuentran en una situación de vulnerabilidad en caso de mora o falta de pago de hasta tres facturas consecutivas o alternas. Así se dispuso mediante un decreto de necesidad y urgencia que se publicó este miércoles en el boletín oficial. Las obligaciones para las empresas se mantendrán por el plazo de 180 días corridos desde la vigencia de la medida. Salud. El Ejército Argentino presentó el Hospital Militar Reubicable, ubicado en Campo de Mayo, que estará a disposición de pacientes con coronavirus, que según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, atenderá a su pico máximo de pacientes para los primeros días de mayo. Fabio Monserrat, director del hospital. Y Nosotros tenemos esto aprobado por la MAT. Nosotros tenemos esto porque esto está aprobado por la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Es decir, este hospital puede ser trasladado a cualquier parte del mundo por cumplir los niveles de MT, que son equipos médicos de transferencia, ¿sí? avalados por la Organización Panamericana y Mundial de la Salud. Derechos Humanos Por primera vez desde la recuperación democrática de 1983, los organismos de derechos humanos no marcharon a Plaza de Mayo para conmemorar los 44 años del último golpe cívico-militar. En su lugar, los principales organismos impulsaron distintas recordaciones y difundieron en los medios el documento que, por única vez excepcional, no pudieron leer en la plaza. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas. Hoy que estamos acá en vez de estar en la plaza, es el, el signo de que se protege primero la vida ante una marcha. Primero está sobrevivir en, en un país querido, donde tenemos la democracia más larga de la historia, aunque imperfecta, pero la estamos construyendo. Y la obediencia de que el que te indica que hay que cuidarse y quedarse en casa, eh, hay que hacerlo. Y cuando estemos todos bien, a seguir con más fuerzas todavía. Salud. En el marco del reporte diario emitido por el Ministerio de Salud sobre el avance del coronavirus, la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, destacó que siguen trabajando fuertemente para descentralizar los testeos en todo el país. El desafío más grande en este momento es seguir trabajando para que la red de laboratorios pueda tener en su totalidad la red de laboratorios de virus respiratorio, contar con insumos e inclusive ampliar el testeo a otras plataformas que se han ofrecido a colaborar como la, el laboratorio de VIH, el labora, el, los laboratorios de biología molecular del INTA, del SENASA, inclusive del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Estamos trabajando para, a medida que podamos escalar la cantidad de reactivos, Podamos ir ampliando esta red, siempre teniendo en cuenta que requiere un entrenamiento particular y que requiere medidas de bioseguridad que deben ser cumplidas en los laboratorios que realicen las pruebas. Seguridad. La ministra de Seguridad, Sabina Frederick. Aseguró que las fuerzas federales llevan detenidas más de 2.000 personas en todo el país por no cumplir con el aislamiento obligatorio decretado por el gobierno nacional. También informó que fueron notificadas y advertidas otras 40.000 personas para que se dirigieran a sus domicilios a continuar con la cuarentena. La reunión también fue un espacio muy importante para conversar sobre algunos refuerzos y otras medidas que se van a tomar para que se limite mucho más la circulación de vehículos particulares, en especial en los accesos entre el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires durante el día. Hoy vimos ...una mayor afluencia... ...que la que teníamos en los días anteriores... ...y es necesario reforzar... ...esos controles, como dijo el presidente... ...vamos a ser inflexibles... ...con eh, aquellos que... ...estén violando la cuarentena... ...que es la forma... ...que el Estado Nacional ha encontrado... ...para prevenir la expansión del virus. Ahora es posible... ...que entre las personas que se muevan... ...haya gente que... que no está autorizada a salir... ...yo les aviso a esa gente que a donde los encontremos los detenemos y les vamos a sacar los autos. Porque son unos inconscientes. Y lo que no entra con la razón va a entrar con la fuerza. Yo solo quiero que todos lo sepan. Y quiero que todos me sigan ayudando, nos sigan ayudando. Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo todos. Por favor, ayúdennos. Y bueno, y... Y gracias por, por preocuparte, porque es muy importante que todos estemos preocupados. Provincia. El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, se refirió al ofrecimiento de Cuba para enviar médicos que asistirían a instituciones sanitarias de la provincia. Cuba mantiene en decenas de países en el mundo brigadas sanitarias con personal médico formado en la isla. Como en, en casi todos los países en donde hay crisis, este, ha habido una oferta eh, por parte del gobierno de Cuba para eh, asistir en caso que haga falta eh, personal eh, a los países que están en crisis. Ustedes saben que Cuba tiene una gran cantidad de médicos formados y bueno, eh, pone a disposición esto. Nosotros en el plan de contingencia que hemos hecho, eh, por la escasez de recursos humanos fundamentalmente que hay en este momento, hemos trabajado sobre todas las hipótesis. Es decir, estamos trabajando sobre la hipótesis de que los residentes de terapia intensiva del cuarto año que ya están muy bien preparados para manejar pacientes respiratorios de, de tercer año también, y los de segundo eh, año eh, dándole una capacitación de muy poco tiempo porque también están preparados para eso, lo podamos ir agregando este, a, la, a los trabajadores o a los especialistas que mm. necesitamos. Gobierno. El presidente Alberto Fernández brindó una entrevista en la televisión pública donde fue consultado por la pandemia del coronavirus como tema central confirmó la firma de un DNU para suspender los desalojos y ejecuciones hipotecarias y congelar por seis meses los precios de los alquileres y los valores de las cuotas hipotecarias. La idea es que los alquileres no crezcan, no aumenten, la gente está trabajando menos es evitar los desalojos, porque alguno por ahí se demoran en pagar. Y no es que ya no le gusta el aumento, es que le cuesta tener dinero para pagar el alquiler porque no está trabajando. Y lo que estamos evitando son los desalojos para esa gente. Tenemos que ser cuidadosos. Yo siempre digo lo mismo, la cuarentena es un problema porque paraliza la economía. Pero también seamos francos, nosotros necesitamos, antes que nada, preservar la salud de la gente. Esa es nuestra mayor preocupación. Yo cada vez que veo que se infectó uno más, sufro. Y no quieran saber lo que me duele, ver que ha habido otra muerte. Más allá de que hay, hay un punto donde uno es como que está esperando que esto pase, el dolor de la noticia es inmenso. Porque para mí lo más importante es tratar de preservar la salud de la gente. Defensa. El gobierno nacional dispuso el cierre de todas las fronteras del país para el tránsito aéreo, terrestre y marítimo a partir de la hora cero de este viernes para reforzar las medidas contra la pandemia, según lo informó el ministro de Defensa Agustín Rossi. Ya teníamos cerrado una cantidad de fronteras y amplía el hecho de las fronteras terrestres. La verdad que nadie que, que lo que hemos hecho es completar una decisión que ya había anunciado el Presidente y que estaba vigente desde hace varios días. Usted sabe que antes de inclusive decretar la cuarentena se habían cerrado las fronteras argentinas. Lo que pasa es que eh, habían quedado algunos como como los puertos y como algunos pasos terrestres. Bueno, y ahora me parece que claramente el Presidente ha tomado esta decisión. La Organización Mundial de la Salud eligió a la Argentina y a otros nueve países para iniciar ensayos clínicos en busca de una posible cura al COVID-19, que acumula casi 500.000 contagios alrededor del mundo. Carla Bisotti, Secretaria de Acceso a la Salud, en su reporte diario. Hay un equipo trabajando específicamente en analizar la situación epidemiológica, analizar estrategias de otros países, contactarse con esos países para compartir lecciones aprendidas y eh, pensar cómo seguimos, pensar eh, durante cuánto tiempo es necesario seguir con estas medidas eh, estrictas y sobre todo pensar cómo vamos a ir retomando las actividades paulatinamente con el inmenso desafío de comunicar que, lo decimos todos todos los días este va a ser un invierno diferente, tenemos que empezar a planificar que las medidas de distanciamiento social, las medidas de higiene de manos, de higiene respiratoria deben sostenerse eh, en el hemisferio sur y un reconocimiento especial al equipo de trabajadores y trabajadoras del Ministerio de Salud de la Nación y de las 24 jurisdicciones de epidemiología, de hospitales, que están generando toda esta información que compartimos todos los días y este análisis para poder eh, tomar estas decisiones. Municipales. El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la inauguración del Centro de Diagnóstico Tratado del Pilar, destinado a evaluar y derivar casos de coronavirus en el municipio. Va a implicar muchísimo. ...sacrificio, muchísima solidaridad y soberanía nacional también... ...porque de lo que se trata es de atender a la cuestión del coronavirus... ...como un pueblo, no individualmente. Sabemos que cada uno, como tantas veces pasó en la historia argentina... ...puede tratar de salvarse solo. Hace poquito vivíamos épocas donde parecía que era el sálvese quien pueda... ...lo que no se iba a servir al conjunto y realmente no es así. Se está viendo en todo el mundo que la acción del Estado, por un lado... ...y la acción solidaria es lo que permite atender de la manera más efectiva...